Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fermín y soy uno de los cofundadores de Claves21. Les damos la bienvenida con Damián a este último módulo del curso de Comunicar la Biodiversidad que nos enfocaremos en las herramientas digitales para comunicar la biodiversidad. Como saben, uno de los ejes de trabajo de Claves21 es incentivar la comunicación 2.0 de los temas ambientales. Es por eso que decidimos hacer un módulo específicamente con herramientas digitales para comunicar la biodiversidad. Consideramos que es buena la oferta de herramientas digitales que hay disponible Muchas son gratuitas y es por eso que van a encontrar en este módulo diferentes herramientas que pueden utilizar en sus coberturas de temas de biodiversidad. Va a haber instructivos, tips, pasos iniciales y diferentes recursos que pueden aprovechar. Todos estos recursos 2.0 van a poder formar parte también del trabajo final del curso de Comunicar la Biodiversidad, que va a ser una nota periodística ...en la que esperemos que trabajen algún tema relacionado a la biodiversidad con diversas fuentes... ...y también si le suman recursos relacionados a las herramientas que vimos en este módulo, todavía mejor. Al realizar este trabajo final del curso, podrán participar de un premio incentivo... ...que vamos a dar en efectivo a los mejores trabajos que encontremos dentro de los presentados en este curso. Les agradezco nuevamente por sumarse al curso, espero que lo hayan disfrutado y seguimos en contacto y nos vemos en el próximo webinario eh, de este módulo. ¡Saludos! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este módulo 4 sobre herramientas digitales para el periodismo ambiental en este curso sobre comunicación de la biodiversidad que organizamos desde Claves 21 con el apoyo de Earth Journalism Network. ¿Por qué creemos que este módulo es importante? Porque la web eh, nos fuerza a repensar la manera en que construimos nuestras piezas periodísticas. No es lo mismo escribir para el papel que escribir para la web. Eh, pasamos de un mundo en que la información era escasa y el tiempo abundaba, a otro completamente diferente, donde sobreabunda la información y el tiempo es escaso. Por eso, concitar la atención del público es un desafío enorme que nos lleva a plantearnos, por ejemplo, cómo incorporarle elementos visuales a nuestras historias o incluso hacer que nuestras historias sean visuales. En este módulo van a encontrar herramientas en ese sentido, desde cómo trabajar con imágenes o con videos hasta cómo enriquecer nuestros eh, textos con contenido multimedia de otras fuentes, como puede ser YouTube y las redes sociales a través de lo que yo llamo la magia del embebido en el módulo van a ver de qué se trata. Tiene que ver con incrustar contenido a través de código en nuestras notas. Además, vamos a ver cómo trabajar con mapas, con líneas de tiempo e incluso con lo que se dio en llamar periodismo inmersivo, que tiene que ver con crear imágenes de 360 grados de una manera muy sencilla, incluso con nuestros teléfonos celulares. Por supuesto que... Eh, dominar estas herramientas eh, no alcanza con eh, leer un texto o mirar un tutorial. Hacen falta muchas horas sentados frente a una computadora, una tablet o un móvil haciendo pruebas, ensayos, publicando y viendo qué tal queda. Pero creemos que vale la pena ese tiempo de, de dedicación porque es algo que nos va a permitir atraer a la atención del público, que es lo más valioso que hoy nos puede dar. Esperemos que disfruten este módulo, que hayan disfrutado este curso y esperamos leer sus trabajos finales. Un saludo grande.